Hola, mi nombre es Daniel Díaz, director de Crudo Serie Web. Eh, mi nombre es Esteban Sandoval, productor de Crudo Serie Web. Nace en, mientras nos encontramos movilizados contra el sistema precario de educación acá en Chile. Aló, diga. Jefe, lo encontramos. Tráiganme ese oso inmediatamente. Los principales desafíos es que no teníamos los equipos, no teníamos la gente, no teníamos la plata, sino que las ganas y a través de las ganas se nos sumó la gente, y a través de la gente y las ganas terminamos eh, generando un equipo técnico. Yo creo que el éxito de una webserie radica en qué tanto uno conoce a la audiencia y cuánto manejo uno tiene para ocupar los canales de esa audiencia. Como que yo creo que hay algo en la web webserie, o en el internet, que es como la espontaneidad y las ganas de hacer cosas que la, la gente puede llamar la atención. Kidsbook lo que está dando es la oportunidad para que todos compartamos eh, desde distintos puntos del, del globo, del, del mundo, digamos, nuestros contenidos. Es un gran aporte al audiovisual mundial.